Muy buenas chicos, bienvenidos Bueno, estoy muy muy feliz La verdad que te estaba esperando mucho este momento Estaba muy muy ansioso de que este fantástico día llegara Bueno, les cuento la verdad Pues hace más de, yo que sé, un mes Había llegado el sobre de AdSense Y yo creo que soy el primer youtuber del mundo Que le llega el sobre Y en vez de hacer el video mostrando Pues para configurar el código en Google AdSense Y demás pues para poder recibir pagos Creo que lo aplaza tanto tiempo La verdad que no he visto otro youtuber youtuber que haga eso, pero bueno chicos, dejándome tanta vaina por aquí, tengo el sobre, lo he guardado en la caja de mi gráfica pues para no ir a tener inconvenientes de que se me pierda, lo he guardado bastante bien, inclusive lo he puesto en el medio de la espumita y la otra espumita gruesa donde viene la, la gráfica, les recuerdo que estoy en mi local chicos, pero tal vez escucharán ese ruido, me, pues me disculparán por eso trato pues de tener el micro cerca para que me capte bien la voz y bueno chicos, vamos a dejar la caja por aquí Como les decía, estoy muy feliz, acá tenemos nuestro sobre de Google AdSense Así que bueno, vamos a cambiar de plano para que lo vean Vamos a destaparlo por aquí y bueno, vamos a poner la cámara más cerca para que lo vean Bueno chicos, aquí tenemos nuestro sobre de Google AdSense Y se lo muestro más de cerca para que lo vean Aquí bueno, obviamente Google AdSense eh, Por aquí atrás tenemos pues algunos indicativos Por acá tenemos lo que es la dirección Que lógicamente la voy a pixelar pues para que no haya inconvenientes De que algún fan maniático vaya y me Busquen así que bueno, como dice claramente Aquí dice, retira los bordes Laterales primero, eh, por aquí también Entonces bueno, vamos a retirarlos Vamos a hacerle primero un dobladillo Para quitarlos más fácil Chicos, la sensación de quitar esto es increíble Estoy seguro que más de uno que ve este video estará esperando con ansias que le llegue su sobre Y pues como les digo, a mí ya me había llegado hace más de un mes Y la verdad lo guardé, nunca hice el video Pero bueno chicos, más vale tarde que nunca, de igual forma Pues aún no he completado para retirar Así que pues por ahora puede esperar Bueno chicos, vamos a abrir el sobre Aquí está, aquí pues no, no hay nada como poder notar Aquí que lógicamente voy a pixelar Tenemos los pasos de cómo hay que agregar o bueno poner el código básicamente el código está aquí lo voy a pixelar chicos no quiero tener problema de que alguien utilice mi código así que bueno chicos básicamente este es el sobre de google adsense que tanta gente está esperando con ansias de que le llegue la verdad que es, sí se demoró bastante yo inicié mi canal el 17 de febrero del 2017 y bueno chicos eh, más de cuatro años después eh, llega el sobre la verdad que sí ha sido una tarea muy Difícil, pero bueno, al fin lo tenemos y bueno, vamos a pasar al PC y lo colocamos. Bueno, chicos, ya estamos en Google Adsense, que ahí se verifique su dirección de factura. Le hemos enviado un pin por correo postal el 22 de, el 22 de noviembre de 2020, deberá escribirle un plazo de... Tata, tata. Bueno, cuando introduzca lo lo introduzcalo para verificar su dirección. Bueno, chicos, como para notar pues vamos a darle aquí a verificar. Nos pide el pin. Entonces pues vamos a colocarlo eh, Dice que tenemos tres intentos O sea que no podemos descacharnos Es que tiene que salir bien a la primera Para pues para no tener inconveniente Chicos que no vean que estamos intentando Colocar un pin que no es así que vamos a colocar el pin Únicamente también voy a pixelar esto Bueno chicos Vamos a darle a enviar y listo chicos, ahí tenemos, eh, se ha verificado su dirección de facturación Así que bueno, básicamente ya tenemos para cobrar En estos momentos tenía 52 dólares Como les digo, el sobre me llegó hace tiempos Pero soy muy demorado la verdad Y bueno chicos, básicamente esto ha sido por ahora Pues vamos a ver un poco las estadísticas de mi Google AdSense chicos Por aquí ya pues acá está el número de suscriptores actuales Bueno, ahora tengo un poco más eh, Los ingresos que pues afortunadamente han ido subiendo como les decía, pues bueno, bueno, vamos en 72 dólares, pero sé que muy pronto vamos a retirar, chicos. Vamos a darle con todo al canal. Y bueno, no siendo más, me despido y hasta la próxima. Bye, bye.